Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de ShowTube. Chicos, ¿cómo están? Espero que espero que anden muy muy bien realmente. Yo la verdad que estoy, estoy bien, estoy tranquilo. Eh, y hoy va a ser un video distinto, un poco diferente a lo que hacemos habitualmente en el, en el camión. Iba a decir, no sé por qué, en el canal. Eh, y tiene que ver con dos cuestiones principales. Uno, eh, que como les prometí, tenemos que hacer el sorteo de las cajitas. ¿Bien? Eh, vamos a entregar... Dos packs de tres cajitas eh, de Navidad. De las cajas grandes, obviamente. Eh, y para ello tienen que hacer algo muy, muy sencillo. Que básicamente va a ser dejar, como hacemos siempre, eh, el nick, ¿no? El nick de WOT. Escríbanlo bien, escríbanmelo bien abajo en los comentarios, please, por favor. Eh, que si no, después no los puedo encontrar. Eh, así que nada, escríbanme bien ahí sus nicks y después haremos un sorteito. Tal vez hago un vivo, tal vez hago un video. No lo sé, todavía no lo sé, pero eh, vamos a estar sorteando esas cajitas que es lo que estuve prometiendo. Básicamente en el video anterior dije, para aquellos que no lo vieron, que en el próximo video, o sea, en este, vamos a estar regalando cajillas. Bueno, hoy por ejemplo es... Eh, no sé qué día es hoy. Es jueves 17 de diciembre, ¿bien? Es jueves 17 de diciembre, jueves, me comí la S. Um, y podríamos estar haciendo el sorteo el día... Um, domingo podría ser, ¿no? El domingo me parece un excelente día, podría ser. Porque así les doy tiempo más que nada para que puedan participar. Porque a veces que alguno no puede ver el video. O, o, o, o capaz que tiene cosas para hacer, obviamente. Y lo puede ver... Con delay, lo ve de mañana, o pasado, o pasado, y dice, uh, es más, a veces doy muchos días y así todo, la gente dice, uh, no puede participar, Hernando, qué mala suerte que tuve. Bueno, pero por eso les voy a dar un par de días eh, largos. Tenemos jueves, o sea, lo que queda el jueves de hoy, tenés el viernes, tenés el sábado y el domingo por la tarde, calculo, por la tarde noche. Eh, supongo que estaremos más o menos haciendo el sorteo. Si estoy mirando para abajo es porque estoy viendo el celular los días, ¿no? Y me parece que sí, tenemos el jueves Tenemos el viernes 18, sábado 19 Y domingos 20 por la tarde, tarde, noche más o menos Estaré haciendo el videito Con, la, con el sorteo De eh, las cajitas De navidad Bien, eso es punto 1. Así que para participar simplemente dejas tu like Dejas eh, tu nick de bot Si no te vienen a dejar like, no lo dejes, no importa Pasa nada <ríe> eh, Deja tu nick de bot eh, abajo y ya está Así que nada, estoy muy agradecido con todos ustedes Por este año... Eh, arduo que he tenido de, de, de, de trabajo aquí en el canal y estuvo estuvo bueno, la pasé excelente Y no sé si ustedes se habrán dado cuenta o tal vez los que estén un poquito más cerca mío Pueden saber que estoy un poco despegado del canal Un poquito así como medio, traté de meterle más power pero me está costando un poco Y esto es debido a que estoy en una etapa diferente en el sentido de que estoy en una etapa de búsqueda laboral, ¿bien? O sea, estoy buscando laburo, buscando trabajo, un empleo formal. Eh, porque ya realmente el canal no viene dando los frutos que uno pretende para vivir, ¿bien? Si bien hay gente que dona, obviamente eh, hay mucha otra que no. Y lamentablemente no se puede, no, no se puede sostener, digamos. Eh, yo, para aquellos que no saben, tengo una hija, tengo que pagar su... su su mantención obviamente tengo que pagar sus colegios su obra social tengo que vivir yo pagar mi obra social pagar mis impuestos un montón de cosas y eh, por más que haya un montón de gente re buena onda y re bien predispuesta y les agradezco infinitamente un montón eh, es que los números no me cierran pero por ningún lado bien yo tenía contaba con una reserva de, de, de dinero y que bueno Es que cada vez va siendo más escasa y como ustedes saben o tal vez si sos de afuera no sos de Argentina, pero la situación en el país está un poco dura a nivel... ...complicada a nivel económico, entonces... ...nada, tengo que tomar ese camino bien. Eh, me hubiese encantado poder seguir con el canal a full 24-7, pero es que no... ...no no se puede. no, no Es imposible. No, no, no se puede. Eh, como les digo, no es una cuestión que yo quisiera... A ver, no es que no quiero laburar, me encanta laburar también, pero me encantaba esto también, esto me gustaba mucho, mucho, mucho, y estuve en un momento muy, muy cerca cuando de, de tener un salario promedio, cuando stremeaba todos los días en Twitch, pero es que tenés que stremear todos los días 8, 9 horas eh, o 7 horas, más los videos, más responder los mensajes, más responder los Discords, más Facebook, más Instagram, más esto, más... Otro. Tranquilamos, entonces, eh, más el clan, el tema del clan también que me está, me está consumiendo un poco, entonces, por eso se los quiero decir, yo obviamente no voy a cerrar el canal. El canal va a seguir abierto, obviamente, para que ustedes puedan disfrutar de los videos, de lo que quieran. Eh, tampoco es que voy a dejar el canal bien, o sea, tal vez puede que se note que sea un poquito más discontinuo. O tal vez no tengan el video del día, como hacía habitualmente, que tipo salía, no sé, por ejemplo, salía el Progeto 46. Bueno, al, al mediodía ya tenías video de que venía el Progeto 46, te mostraba características y demás. Y eso se fue estirando, fíjense que el último video que hice de los nuevos tanques que se vienen... Son tanques que ya en realidad ya habían salido O sea, yo vine tres días después ¿Entendés? O sea, como que ya ahí te vas dando cuenta Que se está estirando un, un poquito los plazos eh, Bueno, tampoco quiero ponerme melancólico Ni mucho menos de eso Porque no, no, no es la onda del canal No es la onda eh, Sí, siempre soy franco y soy sincero Y me muestro como soy no, no, no la careteo eh, Soy lo que soy, al que le guste bien Y al que no le mando un beso gigante como siempre les dije, tenés 800.000 canales de What a nivel mundial. Podés elegirle el que quieras y seguir a quien quieras. Eh, si no te gusta el mío, no pasa nada. Te, te, te, te agradezco igual por haberme visto alguna vez. Porque si no te gustó, porque tuviste que haberme visto. Y si no me viste, no importa. Te mando un beso igual. Eh, así que, bueno, eso chicos. Básicamente quería ponerlos al tanto. A toda la gente fiel del canal. A todos los que están siempre. Esas 300, 400 personas clavadas que tengo siempre en todos los videos. Eh tal vez no, no, no, no, no respondí creo los últimos comentarios del último video, pero voy a tratar de responderlos. Pero ya les digo que estoy a full con la búsqueda laboral, haciendo un montón de cosas para poder eh, trabajar en la empresa donde estaba antes. Eh, estaba bueno, también me encantaba. Y, y bueno, nada, eso. Eh, el canal ya les digo, no, no es que voy a cerrar el canal, ni mucho menos. Eh, los quiero un montón. Fue un, fueron tres años del canal ya, aunque parezca... Eh, es mucho tiempo la verdad es mucho tiempo eh, tres años del canal abierto de manera casi ininterrumpida salvo en algunos lapsos cuando tenía que trabajar y eso que también tenía trabajos tipo temporales tenía un amigo que tenía una empresa una agencia de, de vehículos y yo le iba a ayudar y estuve bueno creo que como tres meses cuatro meses laburando con él y bueno ahí estaba bastante bastante desconectado pero llegaba a casa y me hacían directito como para que el canal no muera y eh, y nada, tal vez puede que haga lo mismo en este caso también. O sea, no, no, no no es el fin del canal, ya se los digo. Eh, va a seguir abierto, yo seguiré subiendo cosas. Repito, tal vez no tan a menudo como antes. Eh, pero bueno, quiero que sepan eso que quería hacérselos saber. Porque tal vez prefiero decírselo yo en un video. Bien. Abrirme y decirles la posta la verdad. Y no que me digan, che, Nando, ¿qué pasó? Que no subiste un video hace una semana, dale, loco, ponete las pilas. O che Nando, ¿por qué no subiste un video hace cuatro días, me Andale power, Leonardo, por qué no subiste un video en 10 días, loco, ¿eh? Un directo cada cuánto. Entonces, que a veces me lo dicen, Che, Ando, ¿cuándo tirás un directo acá también? Pasa que los directos lo hacía en Twitch más que nada. Lo hacía casi, bueno, de hecho antes lo hacía diario, ¿no? Pero después en un momento dejé de hacerlo a diario porque, bueno, ya me estaba quemando un poco el cerebelo. ¿Qué más? Bueno, creo que eso, eso chicos. Tenemos sorteo y eh, lo que les acabo de decir el canal. Así que nada, cualquier cosa me, me siguen escribiendo como siempre por Discord, por las redes. Trataré de ir respondiendo lo que pueda y ténganme paciencia si eh, me mandan mensajes en el, los videos y tal vez puede que no los responda con la misma eh, asiduidad que antes, ¿bien? Entonces, es por eso, básicamente, porque voy a estar laburando y ya no voy a estar eh, al pedo tirado en la cama respondiendo mensajes, ¿bien? O, o cosas por el estilo. Eh, así que bueno, nada, nada, nada. Quería agradecerles un montón de corazón posta. Es algo que ya vengo tomando la decisión Vengo pensándolo hace mucho eh, Lo he hablado con algunos de los más íntimos del canal eh, Lo he charlado Y... Y bueno, creo que es lo mejor que me... Que, a nivel... Porque siempre pensaba en el canal, en el canal, en el canal Bueno, esta vez digo, para Tengo que pensar en mí también, ¿no? Yo, si bien yo también soy el canal un poco O una parte de mí es el canal La otra parte tiene que progresar, tiene que avanzar Tiene que, eh, eh, digamos, crecer en la vida, ¿no? A nivel personal. Eh, también recontra agradecido con la gente de Wargaming, a full, siempre ahí por haberme dado la posibilidad de ser CC. De hecho, lo seguiré siendo hasta que el día que me digan bueno, chau, gracias por todo, Nando. Eh, así que, nada, siempre que haya algún tanque para sortear, esas cosas, lo haré un, haré un videito apenas me entere. Y eh, al toque, en cuanto pueda, lo, lo estaremos sorteando, regalando cositas y demás. Eh, y tal vez, bueno, quién te dice ahora que, que voy a tener un sueldo más... Eh, corpulento, un sueldo real, por decirlo así un sueldo efectivo no mensual, eh, podemos llegar a hacer un sorteito con más cosas y, y no tener que depender de las donaciones y no pedir donaciones, porque la verdad es que eh, me da, si bien parecía re caladura, pero yo, Nando, no soy caradura para nada, soy una persona bastante, bastante tímida eh, aunque no lo parezca ¿eh? soy una persona tímida y, y me costaba muchísimo pedir donaciones hasta que, bueno, eh, pasó un momento que dije, bueno tengo que empezar a pedir porque si no se me recontra complicaba todo, bien pero bueno, eso chicos, nada más eh, no, no quiero ponerme denso Ya van 10 minutos que estoy haciendo un monólogo larguísimo No tienen por qué fumarse esto <risa> Así que, bueno, nada Recuerden que el domingo entonces A la tarde, tarde, noche, probablemente esté haciendo O un video o un directo, no sé De última voy a hacer lo que me dijo Nacho el otro día Que está buenísimo, que es poner un recordatorio Yo la verdad es que no me acordaba que estaba esa opción en YouTube eh, De poner un recordatorio Para eh, Lo que tiene que ver con un video O... O un directo, bien, ¿eh? Vos podés poner tipo como una, una agenda y te va a saltar una notificación, creo que dos horas antes. O vos pones cuando querés que salte la notificación, algo así. ¿eh? Y va a, estar, va a estar bueno, así la pasamos bien todos juntos y, y nada, eso. Pero bueno, se viene una nueva etapa, yo les deseo lo mejor a ustedes. Les deseo que, que tengan una hermosa Navidad, unas hermosas fiestas que... Mmm, que disfruten, que la pasen bien con los seres queridos que, que siguen teniendo. Ojalá que esta pandemia que nos está arrollando se termine. Cuídense, la verdad, cuídense, posta. Eh, yo tuve eso y es un asco, es horrible tenerlo. Eh, la pasás mal, te ahogás permanentemente. O sea, todo. Te pasa todo lo que... Es como si fueras... Si vivieras con cigarrillos en la boca todo el tiempo. o sea está... <risa> Y es bastante, bastante feo lo del tema del covid Así que bueno, cuídense ustedes, cuídense a los seres queridos, pásenla bien, disfruten, eh, que tengan un hermoso, una hermosa Navidad, un hermoso fin de año. Igualmente estoy saludando por adelantado porque domingo, pero tal vez puede que el domingo no estén todos, o no puedan ver el video, o no puedan estar en el directo, o lo que sea. Tal vez por eso. Pero bueno, eh, nada, hablé desde el corazón, agradecido, como les dije, de verdad, sinceramente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron siempre el otro lado bancando a pleno ahí. Y que van a seguir estando, obviamente, porque ya les digo, el canal no se cierra, seguirá abierto. Eh, a menos que YouTube me lo cierre porque se le ocurra, no sé, nos vimos, gracias por todo, F, F para mí. Y nada, eso chicos, en serio, que tengan unas hermosas fiestas y nos vemos seguramente el domingo con el próximo sorteito y el próximo videillo. Muchas gracias, cuídense y nos vemos el domingo. Chau, chau.